Muy buenas a todos, estamos aquí en casa Go Uruguay y hoy le traemos un video flotando sobre nuestro río Uruguay probando nuestro kayak Kodiak Tele. Así que si te interesa este video, quédate y no te lo pierdas. En este caso, siempre antes de salir. Revisamos los accesorios de nuestro callo. Acostumbro a utilizar los tapones debajo del asiento cuando el río está tranquilo, como ustedes lo van a apreciar. Y también lo otro que es fundamental: Y lo otro que es fundamental es tener el remo siempre atado a nuestro calle Revisamos también la parte de atrás de nuestro calle Donde tenemos el tapón de ajuste de presión Siempre tiene que estar bien ajustado para salir Para que no entre agua y la presión del calle sea estable para navegar Vamos a apreciar un recorrido muy sencillo y corto, pero podemos ver la estabilidad con la que cuenta nuestro kayak Kodiak L. Es un kayak muy fidedigno a la hora de navegar, rápido y versátil para hacer diferentes maniobras. Es un kayak muy cómodo, sobre todo para estar sentado en él, y también nos permite diferentes posiciones, ya sea con las piernas arriba o de costado con las piernas en el agua podemos estar arrodillados también que es una posición práctica para hacer eh, spinning o trolling en algunos casos como pueden ver es muy estable lo apreciamos en estos movimientos y también es un kayak ...con una muy buena velocidad. A un ritmo de remo no tan rápido. Se puede apreciar claramente la velocidad que toma en cuestión de segundos... ...cuando remamos un poco más rápido. Y también es muy, muy versátil para maniobrar. Clavando el remo de cualquiera de los costados del calle... ...podemos hacer un giro prácticamente de 180 grados. De rápida salida siempre y cuando rememos correctamente. Aquí vemos también algunos compañeros remando en otro tipo de kayak, los kayak cerrado, pero también disfrutando del día que se prestó excelente para estar surcando las aguas de nuestro río Uruguay. un kayak que no tiene un gran calado por lo que nos permite navegar aguas muy poco profundas aquí apreciamos otro ángulo de nuestro kayak y lo cerca que este está del agua de una forma muy estable cuando el río está tranquilo de esta manera vamos culminando el recorrido y la flotada muy sencilla rápida práctica pero sí nos permite tener una noción de lo que va a ser Navegar aguas con nuestro kayak Kodiak Helen y la practicidad que este tiene a la hora de recorrer distintos esqueros y lugares donde disfrutaremos de aventuras y travesías al aire. Libre. Si bien el viento estaba un poco fuerte el día que lo probamos. No hubo mayores inconvenientes para remar, ustedes pueden apreciar que el kayak es muy estable, muy práctico, tiene un ritmo de remo excelente y lo podemos bajar o colocar en cualquier orilla de nuestro río. Es muy práctico y muy liviano para cargar y para andar solo, ya que este kayak es para una sola persona. Si te gustó este video, suscríbete en nuestro canal Casa Go Uruguay. hacer en la parte de abajo y seguimos también en nuestras redes sociales como Casa Go Uruguay.